Continuamos en su espacio sí. de mañana y estamos en la entrevista eh, central de su, de su espacio. Eh, de mañana vamos inmediatamente a presentarle café caliente. Eh, sí, el café caliente a nuestra invitada el día de hoy, a la licenciada Ramona Cáceres estaremos hablando de lactancia materna, un tema que está hoy muy en el tapete por el nivel de conciencia que han estado adquiriendo los diferentes sectores, las madres y hasta a nivel empresarial. Buenos días licenciado. Sí, buenos días. Buenos días. Un placer tenerle aquí. Igual. Veo que usted trae consigo unas, eh, como, no sé si es que a usted le gustan la muñeca ah. o es que es como una herramienta. Es como una herramienta. Ah, bueno, está bien. Muy bien. De bien, hablar, de... hablar de lactancia en, en este momento de crisis de leche de la que obtenemos por la, por la de la vaca okay. porque hay precios que no se están dando y por qué la mujer no está lactando tanto a su bebé La mujer no está lactando tanto a su bebé porque ella tiene muchos mitos y tabúes para iniciar su lactancia. De hecho, vengo a hablarles de apegos inmediatos también, los beneficios que produce la leche materna, cuáles beneficios y cuál es el apego precoz que estamos luchando con todas las embarazadas o hablándole sobre la importancia de por qué debe pegar el niño inmediatamente nace. Tan pronto el niño nace en sala de parto, que le deja su condón umbilical para que ahora sube la hemoglobina, después de cortado, entonces se seque el bebé e inmediatamente le estamos diciendo a la madre que le pegue al seno, porque los beneficios que tiene ahí son muchos. como son? Se produce la oxitocina, se activan las hormonas estrógeno y progesterona y también ahí tenemos lo que son estos puntitos, que toda mujer embarazada, algunas veces cuando están embarazadas, uh -huh. esos puntitos la madre quiere estarse leprimiendo a ver qué es. Y es normal, bota un poquito de leche. Porque la mujer a veces se preocupa cuando en su areola se encuentran esos puntitos. Esas son glándulas de mangomeri. Esas son las que, produce, las que se producen durante el embarazo y son las antibacterianas para lavar el seno también motiva al bebé a pegarse al seno, porque esas esas glándulas también contienen grasa. Al contener grasa, permite que haya una mejor succión. ¿Cuál, cuál es la diferencia? Pero, los, eh, ay Dios mío, pero yo <risa> ahora es que me estoy enterando. De eso. <risa> bueno, ahí está. ¿Cuál es la diferencia de, podríamos decir, o cómo afecta eh, un niño que sea amamantado por los seis o siete meses, hay madres que hacen esto, que no le dan la leche eh, fabricada, uh -huh. no, no recuerdo el término, artificial, artificial, sino el seno propiamente. Un niño que está amamantado por siete meses hasta que ya se entiende que puede recibir la alimentación, a uno que desde principio recibe pues la leche fabricada, no natural. Bueno, la diferencia es mucha y es clara. Cuando un niño el lactado con lactancia exclusiva, camina más rápido porque la leche materna contiene calcio. Eh, echa los dientitos más bonitos, más rápido, porque también tiene calcio. La leche materna también se conoce lo que es, una diferencia de, un, de esos dos niños, es que camina más rápido, es más inteligente. El niño que se le da leche exclusiva del seno, también, yo digo, se nota la diferencia cuando ya están grandecitos, que ya tienen sus cinco años, que van al colmado. Porque van a comprar, por ejemplo, un pan y dicen, yo le di 10 pesos, déme 5. ¿Qué hace el que no fue lactado? copia el pan mayor. Pide el pan y se larga. Entonces, en ese caso... <risa> tenemos, escúchame, Fulvio, tenemos a doña Felicia, para que sí. sigamos el tema con un sí. cafecito, como este es el café caliente. En, en ese caso, es cierto que el niño que es amamantado, los lazos afectivos son más desarrollados. ¿Se tienen mejores ciudadanos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la lactancia tiene beneficios tanto para la madre, la familia, el esposo, la comunidad y la sociedad y el país. ¿Por qué? Porque un niño que ha sido lactado, Gracias. los beneficios se conocen. ¿Mm? Y me preguntaba usted sobre el niño que he lactado, ¿verdad? sí. ¿En qué se, se puede diferenciar de uno a otro? Esos niños son, son, cono, se conocen, porque los beneficios que tiene un niño al ser lactado, es, eso se ve. La madre que da seno, solo seno, transmite amor a través de su bebé, porque está dando de ella, está dando de su cuerpo, le está protegiendo, le está dando cariño. Eh, sabemos que eh, hay madres, conozco, tengo amigas cercanas que lo han hecho así, que solo han amamantado de o sea, solo lo han amament, amament, amamentado, amamantado, amamantado claro. Por seis meses. Por seis meses, o los siete meses. Esto tiene implicaciones para la mujer, que a veces hace que se limiten hasta dar el seno, tal vez por el primer mes o hasta los tres meses. Eh ¿Conoce usted o nos puede decir de algunas políticas que se estén impulsando desde salud, desde algunas instituciones para crear esa conciencia en las damas de que amamanten a sus niños? Sí, estamos trabajando, orientando a las madres en los centros de atención primaria, en hospital, en todo mm. lado, sobre la lactancia exclusiva. Tenemos un bajo porcentaje, cosa que nos está preocupando, que otros países eh, más pobres que el nuestro esté dando lactancia exclusiva hasta los seis meses. República Dominicana en estos momentos se encuentra por, muy por debajo en cuanto al porcentaje de lactancia materna. Hemos tratado de hacer planes estratégicos, ahora estamos retomando lo que son los grupos de apoyo a la comunidad para ver si de esa manera logramos mantener integrada a esa embarazada, a esa puérpera para que no nos deje la lactancia durante los primeros seis meses. ¿Y las damas que trabajan, cómo lo harían? Las damas que trabajan, hay una ley 895 y 896, que son las que protegen. La empleada de, tiene sus deberes y derechos. La empleada debe informarle al empleador que ella está embarazada a través de una prueba. Esos deberes, entonces, el empleador, el empleador debe proporcionarle a la embarazada empleada un lugar donde ella esté más cómoda trabajando, donde ella se le permita irse a vacunar un día, donde ella se le permita eh, ir a su control prenatal. Y la 896, que es ya la del posparto, ahí tenemos ya lo que son los tres meses, que ya están las 14 semanas, también se le paga un por ciento a la mujer de acuerdo al sueldo que gana, Lactancia materna también se le paga su lactancia y por cada hora ella tiene 15 minutos para lactar. Yo he escuchado que hay muchas debilidades con, con ese pequeño pago que se le hace, usted sí, se ríe, sí, sí. Eh, que se le entrega a las damas, tienen que ir mucho, eh, no sé si es a la seguridad social, a, al lugar específico que tienen que ir para poder recibir eh, esa colaboración económica. Y usted imagínese una persona que esté recién embarazada, con un bebé, que se le complique el recibir ese pequeño ingreso, ¿qué nos puede decir al respecto? Eh, para recibir el ingreso solo tiene que llevar el diagnóstico, dónde le hicieron el parto, okay. quién se lo realizó, y dirigirse a la gerencia de Área Duarte, desde ahí se envía, ya con todos los datos, a la región 3 de salud, la región 3 de salud lo transmite al ministerio y al servicio Licenciada, de salud. Licenciada, podríamos decir, como le hice la primera pregunta, sabiendo nosotros lo costoso que está la, la leche artificial, y el problema que está pasando, que quieren aumentarla, que, o que quieren que le aumente a los productores por una necesidad propia. Y no sería un, un punto eh, un punto importante el hecho de que le de que le instruyan a las madres pero ven acá esto es hasta un asunto económico claro no hasta so... un asunto económico porque cada vez que tiene que comprar una, una lata de mil y pico de pesos claro. no le faltará eh, el alimento esencial a ese niño si desde un principio lo, lo hace Mira qué En pasa. mi opinión eh, tienes razón no so, miren nos, si nos ponemos a sacar cuenta cuánto cuesta darle leche artificial a un niño, donde sí. va el biberón, el agua, el cereal, el azúcar, la leche. ¿Mm? Yo digo que, que hay un descontrol de entre la pareja porque no es fácil, como está la situación claro. económica ahora mismo, que la mujer se despierte en la mañana, mira, el niño no tiene leche. Será un asunto que la mujer de hoy <ríe> busca estética, es de que el seno... Licenciada, vamos a hablar de la Estética, eso no, el seno no se cae, el seno tiene su anatomía. Que Licenciada, no que Licenciada no eso, vamos, vamos es. a hablar de tabú, vamos a hablar de tabú. Hay creencias entre las mujeres dominicanas que si da el seno, el seno se cae, si amamanta, eh, se cae, eh, si amamanta, se pone gorda, si amamanta, se desfigura. Eh, Todos esos es tabúes, esa creencia que hay, es, ¿tienen bases científicas? Esa base, eso que cree la mujer no es cierto. El seno, el seno grande y el seno pequeño no tiene que ver para la lactancia materna y para, para que se pueda caer. La mujer que da seno se mantiene hasta más bonita porque recupera su figura más rápido, vive con menos estrés, porque no tí, para la mujer que da seno y tiene que salir solamente su, su, su seno, un pañito si quiere para lactar su bebé donde quiera que esté, porque aquí en este país se puede dar el seno donde quiera que usted esté. Hay otros países que, pero ya casi todos los países, la mujer puede dar el seno donde quiera que se encuentre. A propósito de que en esta semana, y me corrige, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Eh, ¿Qué impulsó a que se celebre esta, esta semana completa o esta fecha en específico? Eh, la ¿Cómo nació? ¿Cómo se dio? Hace muchos años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Después eh, estuvo la doctora eh, Josefina Cohen de la Comisión Nacional de Latancia Materna y un equipo que funciona en el Ministerio de Salud. Eh, organizaron desde hace muchos años lo que es para que surgiera la Semana Mundial de Latancia Materna. Aquí la latancia materna se celebra todos los años. Yo diría que no es porque pertenezco a esta región, pero esta región para mí es la que hace un excelente trabajo porque los medios de comunicación, los grupos de apoyo, las instituciones, tanto civiles como militares, se integran a la... Licenciada, es uh -huh. cierto, perdón, que sí. antes de irnos, que la lactancia materna reduce los casos de cáncer en, el, en la mama. Reduce, lo, cáncer, la, reduce lo, lo que es lo cáncer de mama en la mujer... Porque una mujer que acumula leche en todos estos ganglios un día tienen que alterarse, pero si la madre está lactando, esos ganglios se mantienen activos, se mantienen bien. ¿Mm? Por eso es importante que la madre dé seno, una última, evite el cáncer. Sí, una última preguntita para irnos. Eh, un ente fundamental en esto son las madres. Y, y la Sandra. pareja, en, en, vamos a decir casi en un segundo plano, porque al final la, la madre es quien decide. ¿Cómo es la receptividad en esos grupos de apoyo en las comunidades? ¿Cómo es la receptividad? El logo de este año 2019 es eh, que dice empoderémonos de la lactancia materna Por eso es que los grupos de apoyo, la familia, la comunidad, el esposo, los hijos Todo el mundo tenemos que empoderarnos de la lactancia materna Y se están formando los clubes en la comunidad de las madres eh, Por ejemplo, si en una comunidad tenemos 10 embarazadas Vamos a formar un club para que ella se mantenga informada sobre los beneficios que tiene la lactancia y dejemos atrás lo que son los mitos y tabús. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo se va a concluir? Para concluir el, el tema, ¿qué usted le recomienda y pide a la mujer franco-macorizana eh, para, eh, que para, que para que mejore des... la calidad? Que dejemos atrás mitos y tabúes, busquemos orientaciones. Eh, peguemos el niño al seno, inmediatamente nace. Démosle el seno a la sala de, de, de, cuando ya está en la sala, normal. Y la tancia exclusiva exclusiva hasta los seis meses. Seno, solo seno. Porque entre más mamada, habrá más lechada. Bueno, bueno. bueno gracias a la licenciada por su visita. Interesante entrevista, muy motivadora. Usted vio a Carolina, estaba muy, muy, muy. Sí. Era pregunta y pregunta. Ella parece que se está preparando bien. Qué bueno. Eh, va, nosotros regresamos en breve, hay más contenido en de mañana. Okay.